Familia, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien en el día de hoy Chicos, os dije el otro día que si queríais ver mi calva, 5000 likes Hemos llegado a la mitad, por lo tanto, os voy a enseñar la mitad Si quieres verla entera, está en TikTok, así que si me sigues en TikTok vas a poder ver mi calva entera Nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale en el día de hoy Y es que chicos, hoy viene algo súper increíble Hemos descubierto que... Es lo que va a estar sucediendo al final de esta temporada. Ya sabéis que hay eventos, ya sabéis que hay novedades, filtraciones. Pues bien, hemos ligado toda la información que nos ha llegado. Y amigos, sabemos qué va a suceder esta temporada. O bueno, no puedo decir que lo sepamos, pero estoy muy seguro de ello. Nuevo evento que muy poca gente está hablando de él. Y sabemos dónde, cómo, ¿Y cuándo? ¿Quieres saberlo tú también? Quédate durante todo el vídeo para no perderte Ningún detalle, antes de nada Familia os dejo que dejéis un buen like en el vídeo Que eso apoya muchísimo, ojalá lleguemos En este vídeo a los 5.000 likes como mínimo Si no estás suscrito todavía, suscríbete al canal Que es totalmente gratis, estamos a punto de llegar Al medio millón de suscriptores, hermanos Los que no estéis suscritos, suscribiros Ahora mismo, código de la tienda de Fortnite, MrDeneox ¡Ah! ¡Oh! No se ve bien, ahí está, código Mister de Neox En la tienda de Fortnite para apoyar al Tito Neox, de verdad, muchísimas gracias a todos los que ponéis el código, valoro mucho, mucho, mucho, mucho, mucho Que apoyéis y realmente muchas gracias a todos Porque mañana voy a poder comer Si hoy pones el código Poner el código, venga Y listo, se ha acabado la intro Vamos con el vídeo de hoy ¡Ah! Para comenzar esta teoría Vamos al tráiler del capítulo 2 Donde vemos que ha sucedido algo en Steam y Stacks Ha explotado ¿Y por qué creemos que sucederá esto en esta temporada? Bien, como saben todos, el capítulo 1 y el capítulo 2 están totalmente conectados Ya hablamos de esto en un vídeo anterior De hecho, si no lo has visto, te recomiendo que vayas a verlo Te va a aparecer una etiqueta ahora para que puedas ir a verlo Y estés enterado de todo lo que pasará en Fortnite antes que nadie Así es, amigos todo lo del capítulo 1 se está repitiendo de nuevo en el capítulo 2, pero de una manera algo distinta. Por ejemplo, en el capítulo 1, temporada 5, tuvimos la llegada de Deriva y los Ejecutores, o así les llamo yo. Ambos llegaron por las grietas en el juego de Fortnite y también llegó el Cubo Kevin por ahí. Ahora... En la temporada 5, capítulo 2, ha llegado B, que es la skin equivalente a deriva del anterior capítulo. Y lógicamente, los ejecutores son el equivalente a los guardias IO, que están por el mapa ahora. Los que nos disparan siempre que pasamos al lado de ellos. Y tan solo nos faltaría el equivalente del cubo Kevin, ¿cierto? Como bien saben... La energía del Cubo Kevin todavía sigue en nuestra isla Esto es 100% real De hecho, justamente en Steamy Stacks Es donde está toda la energía concentrada de Cubo Kevin Poco a poco iremos viendo que las aguas del juego se contaminan del nuevo líquido de Kevin el Cubo Bien que apareció en el tráiler oficial, hemos descubierto que eso estará sucediendo esta temporada. Si realmente debe suceder en el juego, este es el momento. Vemos además, si nos fijamos en el tráiler, que este líquido ha explotado en Steamy Stacks. Es muy tóxico. Todos los árboles que se encuentran al lado del río tóxico están muriendo. Ninguno sobrevive. Por culpa del líquido tóxico que ha vertido Steamy Stacks... Y el cubo Kevin. Si seguimos con el tráiler vemos que, blandito, recoge un poco del líquido del río tóxico. Un poco del líquido morado en su cantimplora. Y, lógicamente, existe una variante de blandito con el color exacto del cubo Kevin después de haber bebido el líquido tóxico del río. Con el mismo color... Del líquido del tráiler Y una gran sorpresa Que poca gente se ha dado cuenta de ello Es del tráiler de esta misma temporada ¿Recuerdan el tráiler de esta temporada 5, verdad? ¿Alguien se dio cuenta de Steam Stacks en el tráiler? ¿Nadie se ha fijado en que si hacemos zoom a ese lugar Vemos que está saliendo muchísimo humo De las dos turbinas de aire de esa ubicación? También debemos decir que parece que el mapa realmente del tráiler es algo diferente del mapa real que tenemos ahora en el juego, pero eso no significa que no vaya a suceder. No hemos descubierto aún si es que nuevos cambios estarán llegando poco a poco en la isla o si es que algunos cambios terminaron por no llegar en esta temporada por algún motivo. Está siendo súper interesante el video, ¿eh? yo sabía que les iba a encantar esta teoría y de hecho no la había escuchado nunca todavía. Algo increíble que ha sucedido tan solo revisando los trailers anteriores. Nos ubicamos ahora en la temporada 6 del capítulo 1, el anterior capítulo de nuevo, la temporada del Cubo Kevin. Un tráiler donde vimos muchísimas referencias al cubo Kevin y de hecho él fue el grandioso protagonista de ella. Así que como ambos capítulos están conectados y realmente sabemos que sí es así, la temporada 6, es decir, la siguiente temporada en la que estamos ahora, será de nuevo el turno de Kevin el cubo. Por lo que debe volver de nuevo al juego antes de dicha temporada. Así que lo que sucederá probablemente es que empezarán a introducir a Kevin el cubo esta temporada al final de ella. En el gran evento final. Veremos algo relacionado y que lógicamente llegaría el cubo de nuevo o en una nueva forma parecida. Como líquido por ejemplo. Y la siguiente temporada, la temporada 6... ...será donde más importancia tendrá, como la temporada 6 del anterior capítulo. Lo raro es que algo debe suceder en el punto cero, en el lugar del medio del mapa. Todos los eventos de Fortnite han tenido como protagonista el centro del mapa, es decir, ahora está punto cero justo ahí. Absolutamente todos los eventos han tenido algo que ver con ese lugar en el mapa... Pero hay algunos de estos eventos que no respetaron esta norma durante todo el evento. Como por ejemplo el evento del cohete que no sucedió en el medio del mapa. O por ejemplo el combate del showdown entre el monstruo de pico polar y el robot de la planta de presión. Aunque luego sí que finalizó el evento en el medio del mapa. Así que el punto exacto de la mitad del mapa tiene gran importancia de nuevo. Y ahí... Es donde está punto cero ahora mismo. Por lo que eso significa que punto cero estará relacionado con el regreso del cubo, Kevin. Así que, amigos, el evento principal de esta temporada, el evento final que tanto estamos esperando, no sucederá en Steam y Stacks directamente, sino que sucederá de nuevo en el centro del mapa de Fortnite. Pero... La repercusión de este evento se verá afectada alrededor del mapa, es decir, Steam y Stacks se verá afectado por lo que suceda en el evento final. Y ahí, entonces será cuando dé comienzo todo de nuevo, algo parecido como lo que sucedió en el evento del volcán. El volcán se encargó de destruir pisos picados. Nuestra gran teoría, ¿será que el evento sucederá en el medio del mapa? Junto a punto cero el evento tendrá o sucederá algo que termine destruyendo parte de Steam y Stacks Y así será como realmente veremos el cambio en el mapa que vimos en el tráiler Y el líquido comenzará a mezclarse con el agua del río de Fortnite Lo que hará que todo el agua del mapa de Fortnite o la gran parte de ella se vea afectado por este líquido tóxico Y yo creo amigos que esto es muy posible que suceda ¿Qué piensan todos ustedes? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Creo que realmente esta es la mejor teoría que veremos de esta temporada. Y seguramente sea algo muy parecido lo que termine sucediendo, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos por aquí, pero no sin antes recordaros que si no estáis suscritos, sus suscríbete ahora mismo al canal para no perderte el siguiente video ni el evento final de Fortnite. Tchau!